Gracias, señor presidente. Eh, señor ministro, ¿dónde está? Ay, ya le ubico. Voy a... Bueno, El pasado mes de septiembre, al inicio de curso, en redes sociales hubo una campaña de diferente alumnado sordos reivindicando su derecho de, a, al acceso del, eh, al aula mediante el servicio del intérprete de lengua de signos. Es una campaña que aún eh, hoy por hoy continúa. Alumnos que llevan tres meses que todavía no cuentan con ese recurso en el aula. Eh, además, a esa campaña se unieron otros, otro alumnado sordo que sí que tenía intérprete de lengua de signos, pero no cubiertas todas las horas de interpretación. Ahora me gustaría poner nombre a estas situaciones y voy a hablar de Paula, una chica sorda que quería realizar el ciclo de integración social. Se matriculó, pero no le, concedieron, le denegaron el servicio de interpretación de lengua de signos. La ley 27 2007 dice, dice que tiene, reconoce su derecho a elegir eh, el acceso a la información en su propia lengua. Significa que esa ley tiene un carácter transversal que no atañe solo al Ministerio de Sanidad, sino al resto de ministerios competentes en los diferentes ámbitos. Paula, esta chica sorda, ya no le queda otro recurso que la lectura labial en el aula. Pero no sé, señorías, si les romperé un mito, pero les voy a explicar cómo funciona la lectura labial. Del 100% de la información puedes captar el 25%. Con el contexto puedes inferir un 50% y el 25% restante, señor ministro, es suerte. Suerte, pura suerte. Imagínense a mí, sin intérpretes de lengua de signos, si tuviera que estar horas y horas en este pleno intentando entender a sus señorías. Es una tarea imposible, así se lo digo. Si no ha quedado claro, les voy a hablar de otra alumna sorda que se llama Maya, que sí que cuenta con el intérprete de lengua de signos 10 horas del horario lectivo, porque tiene que compartir la intérprete con compañeras y compañeros sordos. Significa, eh, señor ministro, eh, ¿qué asignatura elegiría entender usted al 100%? ¿O acaso no todas las asignaturas son igual de importantes? Es una pregunta que lanzo a sus señorías. Estos dos casos de los que hablo son muchos, entre otros, que se dan en los diferentes territorios y que bueno que se dan en las diferentes comunidades autónomas. Y no ocurre tan solo este mes de septiembre, sino que ocurre año tras año en la vida de las personas sordas, año tras año como la crónica de una muerte anunciada. Se, eh que realizaré una serie de preguntas retóricas, señor ministro, sé la contestación. Creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en la igualdad de acceso eh, de una educación eh, para todos y todas. Creemos que Maya y Paula eh, tenían derecho a ese intérprete de lengua de signos en todas las horas. Tengo entendido, señor ministro, que es usted jurista. Eh, imagínense, eh, haber estudiado la carrera de, de, de Derecho, con estas trabas hubiera sido titular, si hubiera sido francamente difícil. Eso es la realidad, el día a día de las personas sordas en este país. Las, la discriminación siempre busca subterfugios para pervivir. Ya no hablamos de discriminaciones directas, sino indirectas, sutiles, y el Gobierno no puede estar mirando para otro lado. Seguramente que a mis preguntas anteriores, señor ministro, me contestará sí, sí y por supuesto que sí. Es un derecho, si hablamos del derecho de acceso a la educación de todos y todas, la respuesta es sí, evidentemente. Pero ¿por qué actualmente podemos cuantificar los alumnos que se quedan fuera del sistema educativo? Paula. Eh, la luna de la que hablaba anteriormente, pasaría a engrosar las cifras eh, ingentes, eh, altas cifras de abandono prematuro y fracaso escolar, pero de forma involuntaria. Es el sistema el que la ha forzado y le ha, eh, le ha forzado a abandonar los estudios. Esto tendría una solución muy simple, dotar de recursos la, la figura profesional del intérprete de lengua de signos. Y cuando hablamos del sistema, el sistema no es un ente abstracto, sujeto a entropías del universo. Es nuestra responsabilidad, responsabilidad de los políticos y las políticas prevenir este tipo de situaciones. Seguro que estaremos de acuerdo en este tema. Eh, no parece mentira que en la situación actual en la que vivimos haya personas jóvenes que quieren estudiar, que quieren aprender y no puedan hacerlo. Cuando hablamos de la educación de las personas sordas en nuestro país hablamos del fracaso en mayúsculas. En este país eh, encontrar en la medicina profesionales sordos eh, o en la abogacía es una excepción, mientras que en países de nuestro entorno es la norma. Y no cabe duda que la capacidad la tenemos. Pero, señorías, quiero que me entiendan. Es un esfuerzo cuasi titánico, cuasi heroico. Es como si ustedes, en cualquier proyecto vital, al el, el que se enfrentaran tuvieran, se les exigiera eh, pasar un triatlón estilo Iron Man. Imagínense, eso es lo que nos encontramos día a día las personas sordas. Que un autor estadounidense, escritor estadounidense, eh, Tanehashi Coates, eh, tiene una frase que dice, las buenas intenciones eh, son un pase para circular libremente por los pasillos de la historia. Dicho de, esta, de otra manera, las buenas intenciones son el opio de las clases poderosas y eso ha coartado, ha cercenado y ha amputado el, el, el desarrollo y el futuro de las personas sordas signantes en nuestro país. Antaño, proscribiendo la lengua de signos y actualmente mirando hacia otro lado. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo simplemente derechos. Eh, sé que quizá vaya a contestarme mediante datos, cosas que se llevan haciendo hasta ahora, programas de futuro, pero solo quiero que quede patente que eh, si eso no cubre estos casos al 100%, estamos hablando de fracaso evitable. Y eso se soluciona con voluntad política, inversión y una financiación autonómica justa. Quiero recordar una serie de datos. Desde el 2011 hasta ahora eh, hemos dejado de invertir en educación eh, más de 3.400 millones de euros. Eh, en cuanto, si hablamos del producto, de su relación con el producto interior bruto parece ser o se intuye que puede descender a un 3,7% del PIB y es un dato preocupante cuando la recomendación es del 6% del producto interior bruto. Eh, ahora me gustaría hablar de las diferentes autonomías, de diferentes comunidades autónomas. Empezaré por Comunidad Valenciana. Eh, datos proporcionados por la Federación de Personas Sordas dice que, bueno, que la situación va mejorando. que De 10 intérpretes, ahora hemos pasado a 26 intérpretes en ámbito educativo. Pero ahora nos encontramos con un reto distinto, que es regular la presencia del de perfil profesional de intérpretes de lengua y signos dentro de la administración pública del ámbito educativo. En Cataluña... Mientras el gobierno español se dedicaba a, a fabricar independentistas y enarbolar la Constitución, eh, mientras oslayaba casos de corrupción, y el gobierno catalán se olvidaba de gestionar y de gobernar, se daban casos de, de esta índola. La plataforma Volem eh, Signar y Escoltar ha presentado un recurso de contencioso administrativo ante la Generalitat, para que se, lleve, se cumpla eh, los derechos eh, de su legislación vigente del 2010 para que el alumnado sordo tenga acceso a la educación en su propia lengua, en la lengua de signos catalana. Ahora puedo hablar de la situación en Asturias o en Andalucía. ¿Qué ocurre en esas comunidades? Un problema muy grave, la externalización del servicio de interpretación. Promoviendo que caigan en ofertas muy temerarias, muy temerarias, que afectan a la calidad del servicio, a la precariedad del colectivo de intérpretes de lengua de signos y eh, llegando a cobrar cuatro euros la hora. Y, bueno como siempre, en un, unas subastas basadas, eh, bajo un marco liberal que, que influye en la situación del tanto el colectivo de profesionales como el de las personas sordas. Sé que hay muchas competencias de las que estoy hablando, que son competencias delegadas en las comunidades autónomas, pero sí que es su competencia evitar desigualdades entre territorios y buscar armonizar bajo un marco común y buscando y peleando esa financiación justa y eh, consiguiendo una financiación adecuada a las, diferentes, eh, a, a, los, a las diferentes comunidades autónomas. Me gustaría hablar eh, de una serie de legislación que vela por nuestros derechos, empezando por la Convención de Derechos de la Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, Unidas, pero voy a elegir, como no tengo mucho tiempo, simplemente una, la, nuestra carta magna que últimamente está en boca de todo el mundo, el artículo 27.1, que dice que la educación, todos dere tenemos derecho a la educación, señorías. Eh, me gustaría por eso eh, realizar esa, esas preguntas: cuál es su valoración al respecto de esta situación y qué medidas contempla en un futuro. Muchísimas gracias por escucharme, señor ministro. Gracias, senadora Lima. Buenas tardes.